Estamos, yo les quiero agradecer hermanos por tanta palabra de apoyo, por tanto bien que estas palabras sencillas, pero llenas de amor, llenas del Señor, nos van ayudando a ser mejor, a sentirnos más livianitos. Y lo principal es esta palabra que nos debe nunca faltarnos. Tenemos todos los medios, yo en este minuto oh, ya saben que no estoy acá en mi casa, el Señor me dio un regalo por allá, ah, por acá no muere. Y no el peso, bueno, pensando que había Biblia acá no hay Biblia, pero el Señor me mostró aquí, para eso están estos adelantos no solo para mandarle cera sino que también para compartir la palabra por eso la palabra de Dios está aquí en todas partes es su palabra, viva y eficaz y hoy día nos dice porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí si vivimos, vivimos para el Señor y si morimos, morimos para Él Palabra, palabra de Dios, palabra del Señor. Ninguno de nosotros vive para nosotros. Yo, para mí, para algún para el reserve, para engordar, para saber que mi sabiduría es tanta. Hoy si yo me lo sé todo. No necesito a nadie. Hermanitos queridos, ojalá mi sabiduría no fuera fuera la sabiduría del Señor. Porque vivimos para Él. Él vino a vivir para nosotros, para mostrarnos el camino, que si nosotros vivimos para Él, Él nos lleva a la vida eterna. Él es el camino, no otro, hermano querido, no otro. Así que digámosle, Señor, ayúdame a seguir tu camino. Ayúdame a que si vivo, viva para ti. Y al vivir para ti, Tú me llenas de amor para que viva con los míos, con mis esposos, con mis hijos, con mis nietos, para que viva con mis nietos, con mis sobrinos, para que viva con mis amigos, para que viva con mi comunidad. Ese es el amor. Pero si yo vivo encerrada en mí, en mi familia, solo se pierde lo otro. Pero si vivo en el Señor, vivo para todos. ¿Sí? Bien. Y veamos, ah, veamos... Ya estamos terminando casi ya nuestros ayunos y hoy día uno que yo creo que todos tenemos. La ansiedad sobre mis cosas. Y con Jesús propago el reino. Estoy apegado a mí. Veíamos a mí, que yo, yo, yo, yo, mi oímos Ya lo vimos el mismo. Ya yo estoy preparando el camino del Señor para otros. Entonces no tengo que estar ansiosa que tengo, que hoy, que, que va a pasar conmigo, que mañana, hoy, que si yo si voy a tener plata, voy a, con quién voy a vivir, que voy a vivir enfermo. Mi hermanito, no sabes si en este segundo ya el Señor te viene a buscar. Y lo que el Señor lo único que te pide es que no andemos ansiosos así, que va a pasar, sino que nos dediquemos a propagar el reino de Dios. No con tantas palabras, sino pues con tu ejemplo con tu manera de ser eso es lo que el Señor nos dice así que hoy día la ansiedad por las cosas eso es falta de confianza de la providencia del Señor no sabemos si en un segundo más vamos a estar y ya estoy ansiosa por saber qué va a pasar de mí, conmigo hermanos, amados Pidámosle hoy día al Señor que me haga ayunar de mis ansiedades por mis cosas y me dedique a programar su reino, que es el que vale y lleva la verdadera felicidad.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 Tan solo una cosa quiero pedirte Que tus sueños sean los míos Que tus sueños sean los míos Que tus sueños Oh Dios mío Que tus sueños sean los míos, oh Dios mío, sean los míos, si pones tus ojos sobre mi vida.